De información comunarios piden al gobierno boliviano un estudio ambiental para evaluar los efectos que causaría la contaminación en este sector. En todo el sector del Jusimbo de Pando, en las dos secciones, Catacora, Santiago de Machaca, eh, estamos sufriendo, especialmente, Beringuera, que nosotros eh, somos eh, lugar aurífera, minera, toda esa agla está tendida ceniza de volcán, y por lo tanto, nosotros estamos totalmente eh, movilizados para... Cuidar los animales que tenemos, llama, alpaca y tantos vicuñas tenemos allá, pero nosotros, mayor parte, vivimos de camélidos y, por lo tanto, totalmente está en peligro. Tanto los Ya ha empezado con a los eh, animalitos, al mismo tiempo, personajes que también eh, ya han sentido ese, ese nudo dentro de la garganta. La inmediata acción del gobierno. Defensa civil, movilización y tanto medio ambiente que vayan a analizar inmediatamente. Y también pedimos al hermano Valdo Albercín con todos los profesionales que vayan con ese tema que tiene de estudio, de, de, de medio ambiente, que vayan allá a estudiar cuál es el efecto que puede haber próximamente, porque va a haber defecto. O Así sea, si es, totalmente, el agua almacenada que tenemos, los forrajes para pastizales, totalmente está tapado con esa ceniza volcán. Seguimos en este tema. Cuatro municipios de tres provincias de La Paz se declaran en emergencia por verse afectados por el volcán. Preocupación en la población de los municipios de Santiago de Machaca, Jesús de Machaca, Catacora y Charaña de las provincias José Manuel Pando Ingavi, Pacajes por verse afectados con las cenizas del volcán del Perú. Por ello determinaron esos municipios declararse en estado de emergencia. Y También como Ministerio de Salud al municipio de Santiago de Machaca, colaboró con 1.500 barbijos, también eh, el alcalde ha dejado lo que es eh, eh, las pastillas para que cosa que los, las personas, las familias eh, puedan, porque allá en el municipio de Santiago mayormente es de los pozos que se toman, no hay, no, no tenemos que de un río pueda bajar el agua, no ahí se pueda poner la pastilla, cosa de que también se va a ir desinfectando toda la agua también. Además, el Ministerio de Educación decidió suspender por hoy el inicio de las actividades escolares en dos municipios de La Paz. Hablamos de Jesús de Machaca y Catacora, por verse afectados también con el volcán del Perú. El gobierno municipal el día de ayer, juntamente con Salud, eh, han ya iniciado el trabajo respectivo, en todo caso eh, entregándose una cantidad suficiente para el uso de barbijos, para el uso cotidiano para evitar cualquier tema de problemas de infecciones respiratorias y otros el día de hoy lunes 22, el municipio al igual con el personal de salud el personal de docentes y directores, están haciendo la limpieza respectiva esa es la razón por la que han suspendido el 100% en estas unidades educativas reitero, de Catacora y de San Recordemos que el fenómeno ocurrió entre las 9.30 y las 14 horas del viernes cuando se empezó a oscurecer el cielo. Al principio se creía que podría ser la lluvia o nevada, pero poco tiempo después se sorprendieron cuando en realidad se trataba de una lluvia de cenizas.